hola cómo están vamos a hablar del nuevo evento que acaba de salir en Rakion latino para este mes de noviembre feliz noviembre con Rakion. va a durar del 11 de noviembre al 16 de diciembre vamos a ver qué nos trae este mes de noviembre el evento en Rakion latino número 1 paquete para principiantes extendido bueno aquí te regalan muchos ítems eh, temporales que te van a ayudar a habilitar tu personaje cada vez que te creas una nueva cuenta hasta el nivel 75 te van a dar. A ver, todo es temporal. Solo aquí te van a dar un, un set lava cuando llegues a nivel 75 permanente. Bueno, al menos le han aumentado ya un set permanente. Aunque sea un set lava. El número 2: recolección de letras. Eh, bueno, esto la mayoría sabe que cada en cada modo de batalla puedes juntar letras y puedes eh, juntar letras para que vayas ganando puntos, puntos de evento. El evento número 3, el combo de criaturas. Bueno, el combo de criaturas vienen el, el, el, las criaturas celestiales, los dos criaturas celestial y el arcángel atributo. ¿Qué te van a dar? A ver, te, te dan más experiencia cuando juegas con dos o tres de los personajes. El premio: un gacha ticket, uno nada más, un ticket gacha y un Glory Gold Box. Bueno, para esto muy poco el premio que te dan para conseguir la, más caro te sale consiguiendo las crías. A ver, ya bueno, vamos a ver el número 4. Tu primer consumo de cash. Bueno, esto cuando tú consumes el cash, te van a regalar en, en, bueno, en recash. Si es que un máximo de 10.000 mil de recash. Yo les recomiendo si es que ustedes se recargan por primera vez cash o se crean una nueva cuenta. Tienen que comprar algo de valor de 10.000 de cash o más Para que les devuelva la cantidad de 10.000 de recash Porque si tú compras algo de 1.000 de cash, 2.000 de cash Al final solo te va a dar 7.000 de recash El recash verde El número 5, consumo de cash semanal Bueno, esto no nos importa mucho, mucho consumo El número 6, consumo de cash, mucho cash aquí te, aquí te van a dar eh, los arcángeles celestiales Celestial permanente Bueno, los arcángeles, mejor dicho, las nuevas criaturas te van a dar Solo la mujer te va a dar A ver, en el otro no te dieron Solo aquí me salen las dos Bueno, supongo que debe ser las criaturas Si es que gastas 70 mil de cash a su top mensual Todavía te van a dar la criatura El evento número 7, el evento de kills Esto sí está más o menos 5 kills eh, Bueno, te van a dar hasta 50 kills es fácil, 200 kills, también puedes llegar a November Box Pero esto de 50 kills llegas rápido, super core A ver, a las 500 kills, 1000, 1000 kills te van a dar Random Boy Cube Esto de tus cubos, eh, cada vez que lo abres cada hora A sus 5 días, dice Te dura por 5 días, será verdad Si lo abres cada hora, eh, te van dando puntos de evento Pero toca pocos puntos de evento, eso sí el 5000 sí si está difícil. El número 8, velocidad de barra de conexión aumentada. Va a subir más rápido la barra de conexión que te regala algunos ítems o, bueno, a veces te dan oro o cualquier cosa. Barra, el 9, barra de conexión extendida. La barra de conexión extendida será hasta el nivel 15. ¿Pero qué te van a dar hasta el nivel 15? 11, 12, 13, 14, 15. ¡Qué desastre estos premios! Mejor lo abro antes Porque para llegar al nivel 11 demora todo Y para que tengan solo llaves Para eh, para poder jugar los estajes de No conviene mucho Bueno, eh, si lo abres a veces En el número 1 te toca hasta candados A veces te, te, Que te son más valiosos O puntos O también o también te puede tocar ¿Cómo se llama? Cupones de descuento El número 10 Membresía bit esto no nos interesa mucho de las membresías Rakion 11 supernovato Durante la promoción de octubre, aso, sigue este evento de supernovato Ah bueno, no te regalan nada, solo te regalan un pelotero al final Debes gastar todavía más de mil de, mil de cash Debes tener más de 100 victorias, aso, tantas cosas te pide demasiadas cosas para que te den solamente este pelotero Con mil de cash te puedes comprar un pelotero en cualquier grupo de Rackion Latina en Facebook Bueno, en verdad te puedes comprar este pelotero A ver, recompensas, peucar paso libre Ya ves, como vemos no hay muchas cosas Bueno, eso, al menos le han aumentado algunas cosas permanente eh, StatBoot que no vale Parhammer tampoco, ring eh, tampoco bueno, el pase libre, cupón de 50 y Poker por 7 días, nada más. El evento número 2, evento de retorno y nuevos usuarios. Cada usuario nuevo que retorne durante el periodo de evento tendrá regalos especiales. Las recompensas y mantente al salvo jugando Oráculo. Nuevos usuarios. Nuevos usuarios, a ver qué le van a dar. Eh, todo temporal, eh, no hay nada permanente. Eh, si no tuviste acceso al juego después de 31 de mayo, a ver, tampoco nada permanente, stat extensión, Rich Ring, Premium Deadblood, a ah, su todo temporal, Shadow human, Stat Human, todo temporal, bueno, la, las, el evento número 3 acumular, acumula rondas jugadas. Bueno, por jugar rondas te van a dar, eh, van a dar algunos premios. Esto sí vale la pena cuando tú juegas cualquier modo de batalla sales el top o ganas te van a regalar premios en tu situar a veces te puede llegar un buen un buen regalo como pk bencore y esas cosas el número 14, el reseteo de inventario este <ríe> cada rato no sé para qué resetean cada rato inventario esto es solo es evento para los que roban cuentas porque cuando roban cuentas a veces no pueden abrir el inventario y este invent y este de reseteo de inventario lo han inventado para ese tipo de personas que olvidan, según olvidan sus inventarios El número 15, reseteo de estajes Bueno, en esta cita al menos han reseteado los estajes para todos los personajes Los personajes del nivel 99 serán excluidos Si eres level 99 y todavía no, no has mejorado de clase te No te van a resetear los estajes porque piensan que Ya bueno ya está cerca para levelear o mejorar tu personaje A los mejorados sí le resetean los estajes el número 16, refinamiento especial sistema gacha Ah, esto va a ver 16, refinamiento especial de sistema gacha Ve al sistema gacha durante el periodo del evento Donde podrás obtener ítems con refinamiento Más 15 y criaturas de nivel 50 Prueba tu suerte en el sistema gacha Ah, esto sí no lo he visto, esto sí es novedoso Tenemos que ir a probar el sistema gacha A ver, vamos a ver cómo es a ver actualización, vamos a darle clic en la actualización que hay acá. Feliz noviembre en Rackion, actualización, Liga Pro temporada 9 esto es en el, en el estaje, mejor dicho en el servidor de Trono o algo así. Bueno, esto de los eh, de la Liga Pro, ya me, me he dado cuenta que ya nadie juega, si sí, hay algunos que por el para que tengan, por un mes para que tengan el color de su personaje, para que tengan, pueden jugar. Pero el resto lo deja, nadie, no hay nadie que juega. Aquí también hay una novedad, paquetes Black Friday. Y estos paquetes que lo he visto así en la tienda y muy caro, por cierto, para que te den pack de algunas cosas. Que vamos a abrir Rakion para ver. A ver, vamos a rechazar esto. Primeramente voy a usar las criaturas del evento para que ustedes vean. Vamos. Yo tengo, creo que, por primera vez, creo que hace mucho tiempo no tenía las, las tres criaturas. Ahora sí voy a tener las tres criaturas para que me den los premios. A ver qué premio me han dado estos dos. Muy poco. El ítem gacha eh, me han dado muy poquito. Por, un día, por uno nada más. Como vemos, una oportunidad nada más. Vamos a abrir una oportunidad y acá vamos a ver qué me toca. A ah, peucar por siete días. No está nada mal. Y un punto stat. A ver, vamos a ver eh, vamos a ver lo que dice en el, el sistema gacha. ¿Dónde está? en la tienda en sorteo vamos a ver en el sistema gacha donde vamos a refinar o, o será que obtienes ítems al azar por refinería porque, porque aquí no veo nada de refinería Eso dijeron que en el sistema gacha puede haber refinería supongo que debe ser ítems refinados por ejemplo a ver esto vamos a vamos a ver si es que saca acá hasta más 15 puede salir un ítem, supongo que debe ser eso porque dicen bien claro Sistema Gacha hoy toca, bien <risa> vamos a ver qué refinería me tocó vamos a ver eh, vamos a sacar también eso del descuento que me acaban de dar como vieron me dieron un casco eh, me dieron un casco más 15 ah ya, esto es de los, del Sistema Gacha, te puede tocar cosas más 15 como vemos si es que te ganas y las criaturas también te, te pueden tocar level 50 A ver vamos a buscar una criatura a ver por si, si, si es que nos liga a sacarle una criatura A ver vamos a una criatura, una, tra, una criatura de atributo debe ser cual A ver el arcángel de atributo cree que está en el evento a ver si lo regalamos si es que nos toca también Mejor al azar vamos a ver si es al azar a veces te puede tocar como en antes me tocó Vamos arcángel tócame Tócame, level 50 Oye, le, no, 50 no Ya bueno, tocó otra cosa A ver, vamos a probar con, con un pelotero A ver, un pelotero de Perú Vamos a probar A veces yo pruebo con esto de acá mejor Creo que para no desperdiciar los, los puntos que tengo Tengo 5 puntos, 3 puntos nomás, nada más me quedan A ver, vamos a ver si con esto a ver, la criatura saldrá al level 50, vamos a ver. ¿Por qué el ítem? Sí, no. Eso que eso me toca, que en lo que no vale. Creo que lo voy a jugar así nada más, ¿sale o no sale? A ver, si no me sale puede salir también puntos stat. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, puntos stat. Aso. Ni una criatura para comprobar hasta el momento. A ver, otra criatura. Ah, mmm. A ver, ¿cuál, cual. Esto también igual vamos a jugar. A ver, vamos a ver si sale el pelotero. ¿Sales o no sales? Estos son un poco más difícil. Salpe. No, ya no sale ya. Ya quedó ahí. Ya bueno, como han visto, solo sale. Sí, debe salir level 50 cuando sale, pero la, la, los ítems sale leve. Mejor dicho, refinería 5, eh, más 15. Está bien eso. A ver las cosas es que he sacado, esto nada más me he gastado mis puntos Bueno, al menos me ha, me ha tocado estos puntos que también me podría servir 300 puntos, qué malos Ya bueno, antes de terminar este video Siempre traten de dejar que les parece el nuevo evento de Rakion. Está un poco monce Bueno, lo único interesante que podría ser el sistema gacha Y bueno, y jugar, jugar nomás la, porque en las rondas te pueden dar algunos regalos importantes Puede ser eso y también antes de terminar este video voy a regalar este soccer Leopardo King que hace rato lo tengo aquí. En otro evento lo sorteé pero nadie se ganó. Ya bueno, vamos a, al primer comentario, le voy a regalar este soccer. Bueno, hasta aquí sería este video. Y bueno, traten de dejar su comentario siempre y será hasta un próximo video. Gracias por seguir los videos de este canal.